otra información que llega al rey de Oruro y es que allí se ha promulgado una ley municipal de respeto a la población LGBT Con el objetivo de incluir y respetar a las personas con diferente orientación sexual en la ciudad de Oruro, autoridades municipales realizaron la promulgación de la ley número 078 que respeta a este sector de la población Lo que hemos aprobado es una, es, es una ley municipal que en favor de aquellas, de, de aquellas todas aquellas personas que tienen una diferente orientación sexual, ¿no? Por ejemplo los LGTBs ¿no? Entonces reitero se ha aprobado o sea esa ley municipal siempre precautelando los derechos y garantías constitucionales que tiene toda persona. ¿Qué establece esta ley? Bueno, le damos algunos dólares al ejecutivo municipal de poder realizar campañas de socialización, de poder, de poder ser más inclusivos a esas personas. Asimismo, se desarrolla diferentes trabajos de concientización y socialización, además de prevención en aquellos actos de discriminación hacia este sector de la población. Asimismo, la Defensoría realiza un seguimiento continuo desarrollando diferentes actividades para la prevención de la discriminación. Nosotros cumpliendo con el marco y la y nuestras atribuciones como dirección que busca la igualdad de derechos estamos participando activamente de todas las acciones y actividades de sensibilización, socialización de esta normativa municipal y también estamos siendo parte de la feria que se va a realizar el día de mañana en ambientes de la Plaza Castro y Padilla les invitamos a toda la población a que vengan sean parte, vamos a entregar material informativo de socialización de esta normativa municipal que ha sido promulgado recientemente. Bueno, hemos tenido una denuncia de un estudiante de un colegio que manifestó manifestaba ser discriminado por su, por su eh, decisión de ser de una diferencia sexual distinta, ¿no? En esta situación nosotros como Defensoría de la Niñez ya se ha atendido este caso, se ha resuelto el mismo, pero sí hemos tenido eh, este tipo de situación. Por tal motivo a nosotros es nuestro deber como Alcaldía Municipal de Oruro y esa es la instrucción del alcalde municipal poder socializar, sensibilizar, sobre todo el respeto de los derechos en todas las esferas, en todos los marcos como corresponde, ¿no? Y todos somos personas diferentes, pero con los mismos derechos. Por otra parte, autoridades participarán de los diferentes actos conmemorativos a la fecha del 28 de junio, brindando el apoyo que corresponde a las personas con diferente orientación sexual. Bueno, eh, en el marco del de respeto, un poco el tema de la tolerancia principalmente que se debe vivir en la sociedad, creo que es una ley que principalmente tiene ese objetivo, no. creo que es eh, generar un poco más de tolerancia en la, en la población. Eh, había alguna confusión en algún momento, decían, se está otorgando con esos ciertos derechos eh, que contradicen el tema de la Constitución. Sin embargo, la ley está orientada más a ese tema, yo creo que es necesario no llamar un poco a la conciencia a la gente, principalmente por ese tema, que, que se dejen de lado ya las agresiones. Eh... ...se dejen de lado los insultos, el bullying... ...muchas veces que sufren personas con diversa orientación sexual... ...entonces eh, va a ser importante que a partir de este tema... ...se genere políticas en el municipio... ...de trabajar desde las unidades educativas... ...trabajar con, con la población en general para orientar un poco también este mismo hecho y que se trabaje en coordinación con estos grupos que existen eh, LGBT, que han sido también los que han, propu han propuesto esta normativa. Y bueno, esperemos que se genere también mayor tolerancia en la, en la población, que creo que es algo que está fallando también.